Hola, te saluda tu amigo el coach Iván José con un video más de Triunfadora Mente. El club de las mentes triunfadora. A veces hay que hacer cosas que no nos resultan agradables, pero que finalmente son necesarias. En muchas ocasiones esto nos lleva a postergar y procrastinar y por lo mismo, nuestro resultado se retrasa. Hay muchos factores que intervienen, desde el desagrado por hacer cosas muy, muy elementales, hasta cuestiones que nos tensan por haber conflictos potenciales. A Hércules le pasó algo parecido en su quinto desafío, pues después de demostrar su alto valor como guerrero y cazador, su primo Euristeo decidió que era un buen momento de humillarlo y enfrentarlo a un desafío que no tenía ninguna relación con sus mayores habilidades. A esto, Euristeo se sintió humillado luego del desafío anterior, por lo que también quiso tomar venganza. Es importante dejar atrás algunos de los prejuicios e ideas que nos limitan, como que ciertas actividades no nos aportan valor, pues aunque pueden no repercutir en nuestros resultados de forma directa, también es importante recordar, que de todas nuestras experiencias podemos obtener un aprendizaje y que al hacerlas tan rápido como es posible, nos permiten enfocar nuestra atención y energía en las cosas que sí producen eso que estamos buscando. ¿Cómo resultó victorioso nuestro héroe de esta difícil misión? ¿Qué nuevo aprendizaje obtuvo al hacer algo menor y desagradable? Si quieres conocer esta interesantísima historia, te invito a que te quedes conmigo, porque te voy a contar la historia y la enseñanza detrás del mito. Y si te gusta este video...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 Luego del desafortunado evento con los centauros y de la exitosa cacería del jabalí de Erimanto, Heracles recibió la muy desagradable tarea de ir a la élide a visitar al rey Augías para limpiar los establos que ahí tenía y que alojaban un increíble ganado bendecido por los dioses. Esta bendición tenía la característica de que estos animales no enfermaban ni morían, por lo que, como puedes imaginarte, después de algunos años se habían multiplicado y se contaban en varias centenas. Para colmo, estos establos donde las bestias habitaban no habían sido limpiados nunca, así que ya nos podemos imaginar la cantidad de estiércol y suciedad que se había acumulado. Aquí era una locura de pestilencia y montañas de porquería. Pues bien, Heracles tenía la encomienda de limpiar estos establos con una pequeñísima restricción. Para que se le considerara como válida, tenía que limpiarlos en un lapso de 24 horas. La labor que debería ser realizada por mucha gente en mucho tiempo la tenía que hacer Heracles en un tiempo increíblemente corto. Heracles estaba lleno de confianza en sí mismo y al parecer no pensó que era una tarea denigrante para su condición, pues no olvidemos que era el hijo del mismísimo Zeus y en algún momento lo consideró. No lo sabemos, no hay algún relato que lo mencione, pero tampoco sería descabellado que lo consideremos así, ¿no lo crees? Pero bueno, el punto es que Heracles se presentó ante ojías y se ofreció a limpiar los establos. A cambio, le pedía una pequeña recompensa a modo de apuesta. Si terminaba la limpieza en 24 horas o menos, Augías le pagaría con el 10% de su ganado. Al rey le pareció una locura imposible, por lo que aceptó tal apuesta. Tuvieron como testigo al mismo hijo de Augías, quien tomó nota del acuerdo. Al dar inicio a su tarea, Heracles comenzó a observar los alrededores del campo, donde se encontraban los establos, y se dio cuenta de que cerca había dos ríos corriendo el alfeo y el peneo. Con este conocimiento y su descomunal fuerza, Heracles ideó un plan que le iba a permitir cumplir con su tarea y obtener la recompensa que le iba a retribuir una fuente de riqueza, el 10% de un ganado inmortal. Se dirigió a los lados de los establos y abrió un par de enormes hoyos, uno en cada lado, y posteriormente trazó un cauce alterno a los ríos. Una vez que estuvo todo listo, se dirigió hacia los ríos. ...y desvió su cauce para que el agua corriera directa y fuertemente por los establos... ...y se llevara consigo todo el producto de los animales y la suciedad acumulada por años. Cuando el trabajo quedó terminado, Heracles rehabilitó ambos ríos a su cauce original... ...cerró las paredes de los establos y dio por concluida la tarea. Acudió entonces con augías para informar el logro y cobrar la apuesta... ...pero este se rehusó a aceptar el resultado... Planteando muchas excusas y negándose por supuesto a pagar Dado el conflicto tuvieron que ir a juicio En donde el hijo de Augías testificó a favor de Heracles Y la sentencia obligó al rey a pagar Augías se negó rotundamente expulsando de la élite a Heracles Y desterrando de paso a su hijo A quien consideró un traidor por haber tomado partido a favor de su rival Esto derivó en una guerra corta pero definitiva pues a pesar de que Augías era otro héroe, miembro de los Argonautas de Jazón, perdió la vida y como resultado su hijo heredó el trono. Por supuesto que honró su palabra y pagó a Heracles el precio acordado, con lo que todos quedaron satisfechos. Para celebrar esta victoria, Heracles instauró los Juegos Olímpicos que hasta nuestros días se celebran. A su regreso a Micenas, Heracles fue a reportar su hazaña, como lo había venido haciendo. Para su sorpresa, cuando Euristeo se enteró de que Heracles recibió un salario a cambio de su trabajo, se negó a aceptar el trabajo como válido y lo anuló. Este es el segundo de los trabajos anulados, por lo que al cumplir los 10 válidos, el total sumó 12. Capítulo 2: Las condiciones. Definitivamente, esta fue una aventura bastante distinta de las anteriores. En primer lugar, intentó ridiculizar y humillar a nuestro héroe en revancha por la humillación a la que se sometió el mismo Euristeo al traer al jabalí vivo. Una que consideraba indigno de este héroe, como limpiar el estiércol de los establos, era para la nobleza una de las peores humillaciones. Especialmente cuando estos establos no habían sido limpiados nunca. Ahora no me malinterpretes, no hay nada de malo o indigno en hacer limpieza. Yo creo que todos debemos hacerlo y quien se gana la vida con ello es una de las personas más valiosas de cualquier sociedad. Pero para un miembro de la nobleza, el hecho de tener que trabajar haciendo la tarea que nadie más quiere hacer puede parecer como algo indigno. Afortunadamente, Heracles no era un personaje normal u ordinario. Él era un ser extraordinario y como tal, hacer una tarea era igual de desafiante como cualquier otra. Además, la condición de terminar esta tarea en tan solo 24 horas, a diferencia de, por ejemplo el año que le llevó cazar a la sierva, era algo novedoso y que implicaba una nueva oportunidad para desarrollar más habilidades. Así es como nosotros podemos ver también la obligación o necesidad de llevar a cabo tareas tediosas y que aparentemente no nos aporta ningún valor. Todos en un momento dado debemos realizar nuestras tareas nada ostentosas o deslumbrantes y que probablemente no brinden resultados orientados a nuestro objetivo. Y esto es lo que necesitamos ver desde una óptica distinta. ¿Cómo es que limpiar establos iba a ayudar a Heracles a convertirse en un inmortal? ¿Cuál es el sentido de tener que desarrollar una habilidad tan básica? Y por otro lado, había más elementos de interés, pues Augías aceptó pagar a Hércules el 10% de su ganado bendito, si era capaz de concluir su trabajo en un lapso muy corto, pensando que era imposible, incluso para alguien como él. En este caso, Augías podría ser visto como el sistema, esas condiciones que a veces dificultan el resultado que estamos buscando, luego de haber hecho el trabajo necesario. Él se rehúsa a pagar la recompensa acordada. ¿Alguna vez te ha pasado algo similar? Puede ser que después de haber hecho un gran esfuerzo, no obtengamos el resultado que habíamos esperado, o que para que llegue necesitamos hacer, como Hércules, un esfuerzo adicional. En el caso de Hércules tuvo que pelear una guerra más y derrotar al sistema, para poder recibir su recompensa, misma que fue pagada no por quien había acordado, sino por su sucesor. Otra forma en la que podemos ser saboteados para recibir nuestra recompensa puede ser a través de nuestros viejos hábitos, que luego de haber hecho un gran esfuerzo, en el momento en el que nos relajamos, vienen de regreso y nos autosaboteamos. Ahora te quiero preguntar, ¿de qué otras formas puedes reconocer tu autosabotaje? ¿Se tratará de miedo o solamente es por descuido? Capítulo 3 La Interpretación Finalmente, es tiempo de desmenuzar e interpretar esta nueva aventura. Al principio, nos encontramos con nuestro héroe enfrentando a un desafío diferente y cuya naturaleza no persigue tanto su muerte, sino su humillación y vergüenza. Euristeo se siente furioso por lo que le sucedió con el jabalí de Elimanto y ahora quiere tomar venganza. Envía a Hércules a realizar una misión propia de los servidores, no de la nobleza a la cual pertenecía. Esto es algo que todos debemos enfrentar en algún momento. Especialmente cuando nos enfrentamos a una pérdida durante nuestra recuperación, debemos desprendernos de muchas de las ideas y creencias que nos hacían sentir muy orgullosos. Si, por ejemplo, perdemos nuestro empleo, debemos dejar atrás la sensación de seguridad que éste nos brindaba, la confianza que teníamos por conocer personas, clave, procesos y hasta atajos también se verá afectada. En el caso de un negocio, puede ser que se termine un contrato importante y que no se renueve como era esperado o incluso necesario. Aquí posiblemente vamos a tener que desprendernos de la idea de que no necesitamos ya buscar y prospectar nuevos clientes y regresar a esa difícil parte del proceso. Pero por otro lado está la respuesta que Hércules dio a su desafío en la forma de la actitud con la que lo asumió. El trabajo no lo definía. Lo que lo definía era su interés y motivación por completar cualquier tarea impuesta, pues hacerlo lo llevaría a cumplir su único objetivo, Alcanzar la inmortalidad, la actitud con la que asumimos nuestros propios desafíos es fundamental para poder lograr nuestras metas. Siempre hay actividades que no nos resultan agradables o que se nos dificultan y preferimos no tener que hacer. Esto nos lleva a la horrible práctica de la procrastinación. ¿Te ha pasado alguna vez que dejaste las cosas para el último momento porque no tenías ganas de hacerlas? ¿O tal vez sabías que si hacías una cosa como hablar con alguien te llevaría a la necesidad de trabajar extra para cumplir con la meta? ¿Y por lo mismo lo postergabas innecesariamente? Me gustaría saber tus experiencias porque en lo particular a mí me sucede muy a menudo. Pero como te decía, todo depende de la actitud que asumamos para acometer nuestras obligaciones. Si decidimos que la tarea enfrente es dura, molesta o innecesaria, así será. Si en cambio nos decimos que se trata de un pequeño obstáculo o un pequeño peldaño que para continuar con nuestro camino al éxito, entonces también lo será. Aquí es donde podemos ver el valor que tiene la motivación, que los expertos llaman intrínseca, para conseguir lo que nuestros objetivos nos piden. La motivación que requerimos para actuar con diligencia y disciplina proviene justamente de aquellos motivos que tenemos para actuar. Si dejamos de pensar en la meta y, y, y en cambio nos ponemos a pensar... En todas las dificultades, el esfuerzo, el sacrificio, etcétera, perderemos toda la motivación y el impulso por conseguir nuestro objetivo. Pero si constantemente nos recordamos para qué estamos luchando, entonces será más fácil enfrentar las dificultades y el esfuerzo que estará se vendrá justificado y para ilustrar este punto quiero plantearte un ejemplo sencillo supongamos a la persona que va al médico y le dice que si no reduce varios kilos su salud se verá deteriorada y podría enfermar gravemente o morir el susto que seguramente siente le hace recapacitar y sin mucho esfuerzo es capaz de dejar de comer esas cosas que le encantan pero que sabe que no le ayudan a mantener un cuerpo saludable por el otro lado está la persona que se mira al espejo y no le agrada mucho lo que ve decide iniciar una dieta y comienza con mucho interés. En ambos casos, tienen claro que deben reducir su peso y talla y la idea de lograrlo les alienta e impulsa a seguir el esfuerzo necesario. Sin embargo, para el primero, cuando hay tentaciones, el resultado de la posibilidad de morir le ayuda a ser muy fuerte. Mientras que el segundo no tiene la necesidad y pronto cae en la debilidad. ¿Y ¿Para qué es la razón de por qué muchas veces nos tropezamos y después nos cuesta tanto trabajo retomar el camino? Si nos olvidamos de la razón por la que iniciamos, sin lugar a dudas perderemos el interés y la motivación. Así pues, Hércules emprende las acciones para llevar a cabo su misión. Además del reto de la actitud humilde, tiene que completar la tarea en un solo día. Creo que nadie más podría haber intentado. Pero aquí vemos nuevamente que Hércules no era un simple mortal. No solamente tiene mucha confianza en sí mismo, sino que se pone a hacer algo increíblemente poderoso, estudiar el entorno. Ya con el jabalí hablamos acerca de las ventajas que entender el entorno nos brindan. En esta ocasión... Nuevamente, el ambiente en el que está inmerso el desafío es precisamente el que le da al héroe esta ventaja para cumplir al pie de la letra su objetivo. ¿Qué significa este término de 24 horas para cualquiera de nosotros? Yo lo interpreto como un factor de presión. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido estresados por tener que terminar algo en poco tiempo y que alguien, o que alguien ya tiene muy altas expectativas? La presión es un factor en contra siempre que a la gran mayoría de nosotros nos ofusca el pensamiento y conduce a cometer errores en cualquier otra situación, no cometeríamos. ¿Qué es lo que sucede dentro de nosotros cuando se acumula la tensión y el estrés se apodera de nuestros cuerpos y mentes? El estrés es la respuesta fisiológica natural ante una situación de peligro. A nuestros antepasados, los acechaba el peligro mortal en todas partes, y si no se sentían asustados, no generarían en sus cuerpos las condiciones necesarias para huir o pelear. Por eso, cuando hay riesgo, de inmediato nuestro corazón late más rápido y mientras los vasos sanguíneos de brazos y piernas se expanden, los del resto del cuerpo se contraen para permitir que la mayor cantidad posible de sangre y oxígeno fluyan hacia los miembros que lo van a requerir. El gran problema con esto es que lejos de ayudarnos a pensar, este estado se limita a percibir y no pensar mucho, sino actuar. Si nosotros, que no tenemos estos riesgos mortales en todas partes, nos empezamos a sentir ansiosos y nerviosos, y producimos el mismo estado de huir o pelear, nos encontramos en condiciones limitadas para encontrar soluciones inteligentes a los problemas. ¿Cómo hizo Hércules para no sentirse ofuscado y encontrar la mejor alternativa para solucionar su desafío? Lamentablemente el relato no nos cuenta mucho acerca de esto. Y no hay ninguna mención concreta acerca de lo que nuestro héroe haya realizado para mantenerse calmado. Podría pensar en un inicio que estaba ya curtido por las peleas previas y otros trabajos que lo habían hecho mucho más fuerte. Podría ser también que se sentía confiado, pues los dioses podrían ayudarle o inspirarlo. No olvidemos que en una versión Atenea disfrazada es la que le dice cómo vencer al león. Por otro lado, pudiera haber sido que estudió el entorno antes de presentarse ante el rey para ofrecerle el trabajo, es decir... Ya conocía la estrategia que utilizaría desde antes de que el tiempo comenzara a correr. ¿Cómo interpretarlo nosotros? Bueno, estar acostumbrados a una determinada situación puede no ser accesible. Esto es lo que comúnmente llamamos experiencia. Es importante comprender que de toda situación, buena o mala, podemos aprender. Especialmente cuando fallamos, tendemos a ponderar lo que pasó y a buscar soluciones por si volvemos a enfrentar algo similar. Nunca te has quedado pensando y repensando ¿Cómo contestarías si pudieras Volver a discutir con esa persona que te ganó? Eso es justamente la formación De la experiencia En cuanto al favor de los dioses Yo lo considero directamente el estudio Aprender a hacer cosas diferentes Acostumbrarnos a estar en situaciones extrañas Pero que no sean peligrosas Puede darnos esta ventaja Tomar cursos Aprender a hacer algo nuevo como tocar un instrumento, sacar fotografías bonitas, hacer rapel o un muy, muy largo etc. Puede entrenarnos para cuando enfrentemos una situación difícil y nueva que no sepamos cómo enfrentar. Finalmente, el conocimiento y ventaja que nos da la preparación es valiosísimo. Si vamos a realizar una venta, no hay ningún mejor consejo que conocer a la persona con la que estaremos tratando y negociando. Si vamos a tener una entrevista de trabajo, hay que conocer lo mejor posible a la empresa, el puesto para el que estamos solicitando y posiblemente al entrevistador. Esto nos brinda una enorme ventaja, pues nos ayuda a hacer las preguntas adecuadas y a dar las respuestas que la otra persona puede estar esperando. Así pues, la tarea estaba prácticamente realizada, ya había un plan y lo único que se necesitaba era la luz verde del rey Augías. Para ponerle interés, Hércules decide apostar con su contraparte, pues sabía que podía obtener un gran beneficio si además de cumplir con su encomienda, podía llevarse unas cuantas cabezas de ganado, pues tendría un éxito extra y un ingreso adicional que no era nada despreciable. Aquí lo que nos pueden estar diciendo nuestros viejos maestros es que no nos conformemos con cumplir, que siempre, en todo lo que hagamos, busquemos dar un, y recibir también un premio y un beneficio mayor. Lo digo porque Hércules ofrece el trabajo con un plus de tiempo a cambio de la recompensa. Si nosotros siempre nos esforzamos por ir más allá de las expectativas, podemos tener la certeza de que tarde o temprano seremos recompensados por ello. Aquí un paréntesis porque cada vez que menciono esto a mis clientes, es muy común que su respuesta sea algo como, no, eso no siempre es así. Hay muchas personas que abusan de esto y otros muchos argumentos que de ninguna manera intentaría desmentir. Soy testigo de ello, pues a mí también me ha pasado muchas veces. A lo que me refiero con que seremos recompensados es en relación a la siguiente frase. Como hacemos una cosa, hacemos toda. Y es verdad, si nosotros nos acostumbramos a actuar siempre para solo cumplir las expectativas, esto se reflejará en las cosas que hacemos en cualquier ámbito. Y lo contrario también es igual si buscamos siempre dar valor a otros en nuestro trabajo, por ejemplo, en nuestra vida familiar y de amigos, también se reflejará esta disposición y se verá recompensada. Así que no lo olvides, como haces una cosa, haces todas. Y bueno, para no extenderme tanto, vayamos directo al siguiente problema que Hércules enfrentó. Augías se rehusó a pagarle a Toda costa. Esto lo podemos ver como que precisamente esta serie de argumentos que comentaba antes. Hay gente que abusa de nosotros y de nuestra disposición a dar más. Es por eso que esta lección está completa. Porque la respuesta viene en que tarde o temprano, por ser honorables y desinteresados, digo, hasta cierto punto, pues ya finalmente buscamos una paga. Nos llegará el beneficio que estamos buscando. En el próximo video vamos a estudiar la sexta tarea, lidiar con las aves de estínfalo.